Juan, ¿qué tal? Otra vez, bienvenido eh, ¿Cómo le va? Es lamentable lo que ocurrió anoche En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra Y vamos rapidito de estos incidentes que se generaron En el sector de las tribunas ¿Por qué es? Porque usted quiere saber qué fue lo que pasó Claro, ¿qué originó ¿verdad? esto? ¿Qué originó? Resulta Que alguien que es de la directiva de Oriente Que está en la barra Les dice a los barristas ...que Oriente Petrolero... ...está siendo perjudicado por el bar. ¿Ya? Esto, no, pero ¿qué, qué espérese. Momento, ¿qué, ¿Qué momento del partido pero es eso? Pero por eso, es que... Es que, déjame que te explique. Ya, sí. Entonces, resulta que a la, toda la barra le dice... Que el bar y la Federación Boliviana de Fútbol, porque esto es tan temático, ¿no? Uh -huh. El fútbol boliviano está en contra de Oriente. Es el mismo discurso que maneja eh, Platini, es el mismo discurso que maneja de estos mediocres que no saben levantar una institución tan grande como Oriente Petrolero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le dicen, ¿eh? el bar nos está perjudicando y nos va a perjudicar. ¿Qué es lo que pasa? En una jugada normal, el árbitro pide asistencia de bar ya. Va el bar, el árbitro, caminando al bar a observar la jugada, y ya los hinchas se suben a la. Esa es la división de la preferencia con la, con la curva. Es decir, se a, suben. De este lado estaban los hinchas de Real, digamos. No, de este no, lado. De este no, lado y de, al frente los de Oriente, ¿o ¿no? No, no, los de Oriente son todo el estadio, porque juega con Guavirá. Guavirá y Guavirá, Guavirá, perdón, Guavirá, perdón, y Guavirá son, son muy lapsus, pocos. ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se sube. Y empieza a vociferar, a insultar desde allí al árbitro. Entonces la policía, ¿qué le dice? Joven, bájese. Joven, bájese. Y ahí se armó el lío. ¿Eh? Se armó el lío. ¿Qué te metes vos tal por cuál? Y le llegó el primer sopapo al policía y se armó la de, de San Quintín. Esa es, es la razón de lo que pasó. Es decir, fue en síntesis una agresión de hinchas de Oriente en contra de miembros de la policía. Sí, nada más, el unas... tema es policía y los hinchas de Oriente Petrolero, no hay otra cosa. Los hinchas de Guavirá no participaron porque no tienen nada que ver, ¿me entiendes? Los el, policías el... escapan prácticamente. Pero hermano, mira, mira, tenés 12, ¿sabes lo que es? Imagínense los policías bajando esa Que ¿Qué sagradas son? Eso es un estadio. La parte, la bandeja de abajo, es una parte vieja, que debe tener 40 años. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Antes, tú sabes que las hacían así muy altas. Por eso es que no se le puede poner butaca, porque no, no queda bien. Hoy los estadios se, se hacen de forma distinta. Entonces, imagínate lo que es que te salten de allí. Si uno es viejo para subir esas gradas, te ¿sabes ríe, qué complicado? Te ríe, te si se cae ríe, un claro. policía allí, se parte claro, la robo, cabeza. ¿Eh? puede traumatismo y tantas otras cosas. Todo se genera, por eso se sube un hincha de oriente a, a vociferar en contra de los del barrio y del árbitro. El policía le dice, bájese. El tipo se las agarró con el policía y los agarraron a puntazo y ya se metieron todos y, y se armó la descomunal. La policía tiene que salir, ¿no? Por supuesto. ¿Qué vas a hacer? Con 3, 4 uh, mil. Mira, mirá, ¿no? ¿no? No, no, eso, ¿eso no es todo. Mirá, ahí no, el policía. No, no, mira, no, no, mira la patada. No, uh, no, es así. No, muchachos. No, ese, sí. no, muchacho, no, no, ¿eh? yo, no. Yo siempre no, valoraba la hinchada de Oriente, pero estas cosas, lamentablemente, son censurables de todo punto de vista, ¿no? O sea. Nosotros hemos transmitido hasta las 12 de la noche por la radio, anoche, eh, con ¿Qué imágenes. ¿Qué decía la gente? ¿Qué, qué, no, qué? no, la policía los puso a todos en línea uh -huh. y les preguntaba el nombre. Estaban buscando a los dos que ya han sido aprendidos. Tengo las fotos, ya se las voy a mostrar. Que esos no son hinchas, pues, no son los que van a la cancha a hacer sus, gente a pagada. sus fechorías. Y una vez se enojaron conmigo en los de Oriente. Yo tenía una página de 200 000. Me la tumbaron. Y después les habían invitado un churrasco. Por un asau. ¿Ah? Por un asau. La tumbaron la página. Sí son, se juntan estos delincuentes y es complicado. Qué pena. Qué eh, pena es, es una pena no, lo que lo, que lo que ocurrió. Esas son las fotografías de los hinchas eh, en la parte alta del estadio, cuando ya esto se, se, se, se escapó de las manos. ¿Cómo ¿no? estaba el partido en ese momento? ¿Cómo estaba el resultado? ¿Cero, Oriente cero? estaba ganando 1-0. Ah, orient... Ese es el que agrede al policía. Hay revisión del bat para el gol. Para el gol. ¿Me entiendes? Esa es la revisión del bar que ocurre. Correcto. Entonces, este, ahí esto... este, este señor de pantalón a cuadros, yeah, de, de, mira, de bermuda, ¿sí? De ese es el que ahí le va, lo ahí va está. a agredir Exacto. a mansalva al árbitro. Bueno, está claro, al la foto, árbitro, la foto ¿no? es por demás elocuente. Las fotos de los escándalos, ¿no? ¿Y los eh, ubicaron estos ciudadanos? Sí, sí, ya te los voy a mostrar. Eh, Esos es son lo, los hinchas. El otro que está ahí, fíjese, uno, dos... Hay otro más, uno que está con una polera... ¿Cómo <ríe> se llama eso? Eh, Musculosa. una musculosa. Sí. Ese también está detenido. ¿no? Esos fueron los incitadores, los iniciadores de este conflicto. Qué pena. No, lamentablemente, eh, ahí está, fíjese, ahí está la policía. ¿Qué podía hacer la policía? Eran cuántos, 20, 24 efectivos. Contra. Contra 3.000 tipos. Entonces, y desaltados, enloquecidos, vaya a saber qué se habrán fumado, ¿no? Ese es el inconveniente. Eh, vamos por favor con la, la, las, las fotos. Eh, de las imágenes. Ahí está el momento que recibe también otro de los golpes la policía. Eh, ese es el, el, que, el que golpeaba, ¿se acuerda? Se había cambiado el pantalón, pero es el tatuaje el que. Lo delata. Lo delata. Ese es uno de los detenidos. Ese es el otro que aparece también en la foto. Uh -huh. ¿A quién te parece ese? Al sonidista. Al ¿no? Por lo simpático, dice, por lo lindo. Sí, lo bonito que es. ¿no? Y el, el sonidista es bolivarista, dice que es de la Barra Brava. ¿Sí? Sí. La mujer es de la Brava, pero este pues, no pasa nada. <risa> <risa> bueno, este es el, esos son los que están detenidos. Anoche, eh, la policía les pedía los nombres a los... o sea los han detenido, por lo menos han unas 150 personas han sido detenidas. En la carceleta del estadio de Tawich, por el sector de la tribuna de Blumin hay una carceleta en el estadio Ajá, de no, no, no conocí, Allí eh, han sido detenidos. Y los otros los han llevado, los han, me acordé de los tiempos de García Mesa, ¿se acuerda? Sí. Cuando llevaban en, los llevaban en la ambulancia... Me acuerdo, ¿Ya? Me Entonces, eh, eh, en unas vagonetas parecidas a esa los habían llevado. Y después, claro, llegó la prensa, estábamos nosotros, te, te los pregunta. han puesto de allí, ¿De la policía les ha pedido el nombre, ya tenían la foto, ellos sabían a quién estaban buscando. Entonces, me imagino que los van a hacer declarar este hoy día. Dos, ¿no? está claro. Bien, sí. eh, te hago una pregunta. Eh, en una circunstancia de este de este tipo, ¿el árbitro no pudo haber parado el partido? ¿Debió? Es una gran pregunta. ¿Debió? ¿Debió? No, han estado, no, pero sí, digo no, suspenderlo, no suspenderlo definitivamente. Pues hay garantía sí, no, no Los garantías. vándalos que ahorita pegan sí. a la policía Se entran a la cancha sí. y hacen un desastre Se retiró después la policía Y bueno, los esperó afuera no 250 policías los esperaron a los buenos Esto, esto es lo que dicen los desórdenes En el estadio Si durante la realización de un partido de fútbol Se produjeran agresiones Se arrojen proyectiles al terreno de juego Destinado a impactar en las personas Que reglamentariamente se encuentran en este El club que esté del local será mil dólares Nada, ah, pero lo, nada, peguémosle un a todo, al gato, un No, pero. Al gato. Y esta noche les pegamos, usted sabe a los que sabemos, ¿no? Si sí. tal es mil, no hay problema. Si, como efecto de estas agresiones, se produjera la invasión del público del terreno de juego, cosa que no ocurrió ayer. Ya está. Eh, mínimo seis meses y, ¿Y la prohibición... ¿Y no son agredidos de... los oficiales del partido claro. y jugadores del club? Claro, pero los, no ¿Los son oficiales... Los oficiales de... los dirigentes. Está los dirigentes, no claro, son los oficiales claro, de la policía, ¿no? Está bien, ¿no? Está bien, está claro. Cuando dos o más clubes utilicen el mismo terreno, la sanción de clausura se limitará, a que sea el club visitante responsable, que se le impute una conducta. Aquí Guavirá no tiene absolutamente nada que ver, a pesar de que hay unas fotos de Soria eh, mostrándoles el dedo mágico. A ver si las tenemos, creo que las tenemos. Yo se las voy a mostrar. El técnico eh, Soria de El si Soria de espaldas... Le, bueno, les muestra el dedo, el maravilloso ese... El más largo El de la, la matiné, ¿viste? Claro. Este se los muestra. Claro. Entonces, eh, generando, por supuesto, que la gente se, se enoje, pero se eso, caliente. Pero eso, eso, eso es, es, es ¿Hay que está cargando. Sí, sí, la está cargando la foto. Lo que pasa es que no se la había pedido, recién me recuerdo. Acuerdo. Entonces, eh, eso es, pero no pasa absolutamente nada. Sí, ¿no? absolutamente Yo creo nada. que eh, si hemos he sido buenos para valorar lo que hace la hinchada de Oriente Petrolero y de Blooming en el estadio, cuando juegan el Clásico Regional, yo creo que aquí la Federación Boliviana de Fútbol debería tomar medidas urgentes y quitarle la localía a Oriente Petrolero, es decir, para que ingrese público. Oriente debería ser castigado ¿eh? a jugar a partido a puerta cerrada, por lo menos unas cuatro fechas, algo para que aprendan. Sí, evidentemente. Está faltando una sanción ejemplificadora, que se dice, ¿no? Una paliza magistral, que dicen sí. los psicólogos para que esto no se repita porque esto mira si cuesta mil dólares hacer este despelote sí. vamos a so, so papear ¿no? a los policías uno. cuesta Lucas sí, mira pues, hacemos ¿Eh? uno por fin de semana y se claro, acaba la, la historia no. sí, nos lamentable. acuotamos no sí exacto que es nada pues no eh, evidentemente las personas que han sido detenidas van a tener que responder porque es un tipo penal el que han cometido ahí está justamente mira Soria de decir, espaldas sí. a la tribuna de la sí. tribuna de preferencia y ese tipo de gestos obscenos sí sí. sí puede dar cuenta no, tampoco, uh... tampoco ayuda no tampoco ayuda uh -huh. eh, no, no está bien, ¿no es cierto? Es decir, eh, uno diría, simplificando, es parte del folclore futbolero, pero no, no no está bien. Eh, está claro, Oriente no está atravesando un buen momento, la gente está nerviosa, ¿no? Anoche finalmente terminaron ganando y ganando. lo hicieron de manera contundente. Y expulsaron categórica. a uno de Guavirá. Entonces, al, al estar con uno menos, la cosa eh, mejoró, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eso está. Seguro. Eh, Esperemos que sea. Eh, ojalá que se pueda solucionar. Seguro ¿no? que sí. Eh, tenemos fecha ahora, ¿no? Tenemos, sí, no sé hoy, si has ¿tienes algún asunto. Algún no, no, no. no me voy, más? Tiene cosas muy importantes. Sí, no. Simplemente un contacto muy rapidito, Juan. No, no, no, no vamos, a, vamos a volver con el tema deportivo. Sin no, duda, no, no, que no, apasiona no, no, no, no, no tenga gente. problema. No, no. Un placer. No, no, no. no Esta noche nos quédese, vemos. ¿Qué ¿Va a ir al estadio usted? Ah, no, usted te levanta temprano. Duermo, pues. ¿A duermo. qué hora se levanta? A las 4 de la el mañana. En el geriátrico donde estoy cierran la puerta a las 7, O sea, ya no entra a las 7, ya no entro más. ¿Y qué tal? ¿Es buena la atención? Bien, bien. Mejor que en el suyo le cuento. Después le voy a dar la tarjetita. No, todo. no, no. Pero, no. Escuchame, no. Juan, no te yo, vayas. Yo tengo... No. Dame dos minutos, esto es muy breve. Ah, ya. Es el viceministro de. ¿A qué de hora a las 11 tengo, no? Bueno. Sí, no, no, tenemos que. Tengo con el médico a las 11. No, Usted habla sí, del geriátrico, sí, entonces sí. me van a cambiar la pastilla, porque <ríe> estoy hablando de otra cosa. Sí, cuidado, se confunde el sí. color. El tema censo seguramente no estará en la agenda, pero sin duda es inevitable que se hable de ese tema. poco por eso están viniendo los alcaldes. Los me encantó. Me... Sí. Eh, te digo una cosa. Esto es fácil. ¿Cuántas personas se murieron en los, del último censo? Eso creo que hay un registro, ¿no ¿Eh? Sí, obviamente. Y hay registro de cuántos nacieron. También. Entonces suma y resta, y Ajá. así vas a saber. No, no es tan sencillo como... No, no, pero para que tengas una idea claro, de cuántos somos. Claro. Yo calculo sí. que debemos hacer unos... 12 dicen 12 No, de es que aquí la gente se preocupa y de noche labura. <risa> Dos y medio. <risa> y hasta 13 millones. Hasta trece. Tanto laburo, che, nocturno. Sí. Mira, horas extras. Hay que hacer muchachos, ¿no? No, pero ¿por qué no? Hay que aumentar no, la no. población. Tenemos un país que tiene sí, tanta extensión somos, geográfica. Somos Mirá, poquitos. la extensión de La Paz, la extensión geográfica de La Paz es igual a lo que es Uruguay. Imagínate, por eso que yo reclamo, aquí en La Paz hay tres estadios. En Uruguay hay 46 estadios, incluido el Centenario. Por tal? eso es que los tipos aprenden a jugar pelotas, porque hay donde jugar. Por eso yo sigo defendiendo muchas cosas y apoyo a gente que ha hecho. Por ejemplo, en Santa Cruz, la, la, la cantidad de kilómetros cuadrados es exactamente igual a Paraguay. ¿Cuántos estadios hay en Paraguay? 38, incluido el defensor del Chaco. ¿Qué tal? Entonces, y, y voy a decir Cochabamba, después voy a decir lo otro. O sea, aquí en Bolivia tenemos varios países. Ya entiendo, porque los otros quieren... ¿no? tener es. su país, ¿no? Obviamente, así nomás es. Eh, eh, ha salido en las últimas horas una noticia que publicara el periódico argentino Olé, que es ya. especializado en temas de deportes, y hace referencia a uno de los ídolos que ha tenido la Argentina. Es uno de los, creo que es el único jugador que ha salido campeón mundial dos veces con, con la selección argentina. Sí. Estamos hablando salió de... Salió el 78 y después salió... El 86, el, eh, con Como Maradona pero el, el 86 porque, sí, el pe, México, pero que no jugó, no jugó le vino por, una infección estomacal no, ya, se, ya se comenta y se dice que le habrían puesto algo en la comida para que no juegue porque Maradona pasa a ser el capitán o sea, vino una suerte de camarilla Pasarela no le gustaban los pelos largos y esas cosas o sea, nunca le gustó ya entonces, eh, dicen que por ahí viene la mano. Claro, ¿no? y ahí es donde aparece el Tata Brown, ¿no? que era el escondido, y él termina sí. reemplazándolo de muy buena manera a pasar el... Hasta hace tienen... un gol. ¿No? Sí, sí, sí, exactamente, en la final, ¿no?, contra Alemania. Alemania. Eh, tenían la anterior imagen, por favor, si Bien. pueden volver, ahí está justamente el 78, cuando alza la Copa FIFA, ¿no es cierto?, cuando Argentina sí. se corona campeón mundial en Argentina, y a la izquierda, su faceta como hombre de River, pero sí. qué historia trágica la de este ciudadano que lo llevó a River a la B, ¿no?, lo llevó al descenso. cuando era presidente, no cuando era sí. técnico, porque sí. fue técnico, fue jugador de River, sí. eh, figura de River, sin duda. Técnico de River y después presidente de River. De y en River. su condición de presidente, River desciende a la B. Además, te hicieron malos negocios. Pésimo. ¿no? Fue una malísima, tiene muchas, malísima administración. Eh, tienes en este momento... Eh, que se dio muchos juicios, ¿no? Exactamente. Tiene muchos juicios. ¿Por, ¿Por qué traemos a colación el tema uh -huh. pasarela? Unos dirán, seguramente evocando las referencias que hacía él a que en la altura la pelota no dobla y una no serie de pretextos... Eso. Aquí no lo quiere nadie. Sí, aquí, aquí lo, se lo quiere muy poco, ¿no es cierto? Eh, resulta que se ha conocido que en, la, en las últimas horas este hombre de 69 años de edad, ahora sí, ¿sí? pasarela, está sufriendo una enfermedad neurodegenerativa sí. similar a la esclerosis lateral amiotrófica, es decir, uh -huh. una suerte de parálisis que te viene en el cuerpo, que vas perdiendo tus facultades y terminas, entre otras cosas, eh, perdiendo la noción de dónde estás, del tiempo, del espacio, etc. Es, eso es lo que está ahora mismo sufriendo Pasarela. Y en Argentina, bueno, pues ha habido una conmoción cuando se ha conocido sí. esta noticia. Ya no es más el Pasarela que conocimos, ahora es otro Daniel, eh, dijo un amigo justamente que declaró al periódico Olé. sí eh, Según la, la nota publicada, el Kaiser sufre hoy un proceso de deterioro cognitivo similar al que vivió su papá. Sus amigos íntimos aseguran que muy pocas veces sale solo de su casa y que sus únicas actividades en la actualidad son algunos paseos en un vehículo Mercedes-Benz por las cercanías de la casa que tiene en Lomas de San Isidro. Pero siempre con asistencia, no puede andar solo en ningún momento. Sí. De pronto se olvida las cosas, se olvida la dirección, por ejemplo, de dónde iba y se desorienta. Sí, sí. Eh, eh, solía hacer visitas periódicas a Chacabuco, ¿no? que es su o sea, pueblo, la, su pueblo natal. Exactamente, ahí vive su hijo Lucas. ¿sí? Pero bueno, en fin, el mundo del fútbol en Argentina está sacudido por esta... Noticia. Él tiene dos hijos. Uh -huh. O sea, Luca este y otro que se murió. Claro. Que se mató. ¿Se claro. acuerdan? Sí, Pero además. Sí, sí, hay, sí. O sea, en este momento en Argentina hay una polémica. Bueno, en los programas de Farándula. Con el tema de Pasarela. Resulta que Pasarela tendría otro hijo con otra señora. Entonces el chico este eh, dice que se prostituía en la calle Porque eh, la madre le dio cáncer Pasarela nunca mandó un mango para la mantención Entonces él era amigo del, del hijo este que usted habla Que está en Chacabuco Y eso es la historia O sea, el, al margen de lo que está enfermo Este tipo quiere, primero, que le reconozca la paternidad Y segundo... No sé cuánto es el, el daño económico o, o la plata que quiere, ¿no? O sea, ese claro. es el problema que tiene claro. Pasarela. Claro. Como usted dijo, ahora no se acuerda de nada. Claro, menos, menos, si antes no se acordaba, menos se va a acordar ahora. Y yo recuerdo el episodio que hubo acá, ¿no? No sé si tú lo tienes presente, cuando un periodista lo increpó, ¿no? Cuando vino a jugar sí. con la selección argentina, precisamente. Sí. Un fenómeno. Y le dijo, Ese. usted es un cobarde, sí. le dijo, ¿no? El tipo se levantó y se fue, ¿no? Y los sí. dejó a todos los periodistas todos. con sus preguntas para, para una próxima oportunidad. Sí, porque Pasarela hablaba. Eh, Pasarela vino aquí a Bolivia dirigiendo la selección de Uruguay. Pasarela dirigió Uruguay. Uh -huh. Lo clasificó a la Copa del Mundo también a Uruguay. Entonces, en ese partido, me acuerdo yo, porque nosotros viste siempre tenemos chance y nunca clasificamos. Ese es el gran problema. Entonces, jugábamos con Uruguay ese día y había que ganarle a Uruguay. Uh -huh. ya. Y curiosamente, quien dirige el partido es Elizondo. ¿Eh? Es Elizondo. A ver, jugaron No, Mira, los chismosos están atentos para tus mensajes. Cristian Daniel Zavala se llama el sí, hijo. ¿sí? hijo no reconocido. Sí. ¿Viste? Sí. O sea, tenía razón. ¿eh? Y dice que el chico ese está molesto. Después termina el otro. Está molesto sí. porque dice que la, la señora, su mamá, le dio cáncer y este no puso nunca un mango. Entonces él tenía que salir a prostituirse a la calle. Tremendo. Este es tremendo terrible. Tremendo. O sea, el homosexualismo y este, lo demás. pero bueno eso Volviendo está. al técnico de Uruguay. Pasaré. Entonces pasaré la técnico de Uruguay. Dirige Elizondo aquí. El árbitro argentino. El argentino que después va a la Copa del Mundo. Nos pegó una bombeada el maldito. Y empatamos con Uruguay. Y ese partido, nosotros debíamos lo ganado. Siempre tenemos que ganar de local, porque si no, nos quedamos afuera. Yo me acuerdo trabajaba en última hora. Me fui para el periódico. Ese día lo, lo invité a mi mujer, lo invité a mis hijos, ¿no? que vamos al estadio. Yo nunca los había visto gritar, ¿eh? como gritaban en contra de, del árbitro y en contra de Pasarela y lo demás. Porque te genera, qué sé yo, disgusto el tipo. Cierto. Por, por la forma. Bueno. Siempre era muy soberbio, ¿no? ¿Qué argentino puede humilde A ver, búscame uno. A ver, viste, nene, el calle papá? Y ya te bajaron. ¿No ¿Eh? Entonces, muéstrame uno que sea más o menos humilde. No hay. Entonces, los insultaron, salí yo. Y salimos todos enflautados, ¿no? Entonces, vamos para el centro, se fueron ellos. Todavía estaba la, la hamburguesería esta, la otra, la, la, la que se fue, la, la americana. Los, se fueron para allá, yo fui para el periódico, pero un ratito, ahorita voy, y los mato y vuelvo, y puse un, un titular yo en última hora. La mafia rioplatense nos dejó afuera. Porque eso fue lo que pasó ese día. Entonces esa es la última vuelta que tuve yo con Pasarela de, de haberlo visto aquí. Me pareció un tipo antipático. Por eso cuando dicen que quería ser técnico de la selección, además con la enfermedad que tenía, era un verso. Así la gente reaccionó totalmente. A raíz de esa etapa... ¿Eh? En ese tiempo no había, te acuerdas, internet, no había redes sociales, no había nada. Aparece el Colorado, dice este, que se gana la vida, eh, es, más, es más polémico que usted. ¿En Argentina? En Argentina. Lieberman. Lieberman. Salió a decir, no, no, no, no acabo de ver la tapa, ¿viste? lo que dicen los colegas bolivianos, nosotros no estamos aquí, dijo. <risa> ¿Te puedes dar cuenta? Un, o capo. Sea, ¿eh? un capo, ¿no? O sea, asumía que podía existir. Claro. Pero que ellos no habían participado del Claro, no, obviamente. Eran los uruguayos nomás que habían hecho toda la trenza. ¿no? O, o sea, para que te des, una cuen te des cuenta más o menos de lo que pasó. Él dirigió Uruguay, vino aquí y nos empataron. Ese Elizondo que es un canalla. No, ¿no? me contaste nada del segundo candidato del Tigre. Ayer te, te, te despachaste con Crespo. Montes, ¿Qué, ¿qué podemos decir de Montes? ¿Tú que conoces a todos de, de ida y vuelta? Primero que me muestre si pagó alguna vez las cuotas del, del TIGRE del, del, del CDP. Segundo, era empleado de la Federación Boliviana de Fútbol. ¿Época de Salinas. Salinas mm. le dio que comer a todos estos. A todos los puso, allí en cargos de la Federación. ¿Y cuál es el problema? ¿Por, por eso estaría inhabilitado? Digamos? No, es que no tiene un mango, hermano, ni para ah. comprar un agua, ni una caja de agua mineral. La única vez que se supo algo de este señor fue que apareció en un informe económico de Oruro, donde supuestamente habría prestado dinero eh, a Martínez, que está preso todavía. Ex presidente, de San, Ex -presidente José. de San José. Esa fue Y le preguntaron de dónde había estado. Entonces, eh, le adjudicó el préstamo a su señora. ¿A su esposa. señora? Sí, que la señora les había prestado la plata. Y bueno, ahí quizás por ahí viene la plata. ¿Será estronguista O sea, la yo le digo una cosa. Sí, eh, la panza y la plata no se pueden esconder. Y este no tiene ni panza ni plata. Y yo creo que al club hace falta alguien. Por ejemplo, Diez Trongues ahorita eh, no va a poder inscribir jugadores a nivel sí, internacional. Sí, hemos visto esta mañana el, el dato. Si Entonces, no pagan 109 mil... El, el presidente, el, el que estuvo con usted ayer... ¿Eh? Sí. El ilegal sí. anoche tuvo que esconder temprano en casa. Lo está buscando la policía. Tiene un mandamiento de premio. Uh -huh. Ya creo que en la mañana van a, van a pagar. Pedía Montes que se baje. Pero, Pedí, ¿por qué no se baja, baja él también? Pero, si se baja Crespo, si se baja Crespo, él sigue. Claro, pero, ¿por qué no se bajan los dos? Y se van. Y hagamos una elección donde participen tres, cuatro, cinco. Yo no estoy en desacuerdo que haya elección. O es fantástico que haya. Pero que se bajen estos dos tipos. Entonces que se haga una. Dice que, lo, que los estatutos, de que, que este no presentó la plata, que no presentó los lo certificados. En los clubes no existen las deudas personales, existen las deudas institucionales. Uh -huh. Lo que dicen que Cur debía, no debía. ¿Cómo iba a pagar? Entonces, hay que pagarle a CUR en el tema de la cooperativa, que ahí hay un millón y medio, un millón de Pacheco, hay un millón y medio de Asbun, que él se hizo cargo en el tema de la cooperativa y lo sumió solo, porque Stronges nunca estuvo hipotecado el complejo. Pacheco lo dejó hipotecado. Y lo levantaron eso, hicieron una movida, ¿no? ¿Cuál fue la garantía para esa plata? Fueron los CDP. Que, que no es un documento bursátil. Entonces, por ahí se armó la cosa. De acuerdo. Entonces, se iba a hacer eh, esto por medio de la cooperativa San Luis, aquí. Se iban a vender eso. Cuando se empezó a vender, la cooperativa cerró la oficina aquí en La Paz. Entonces, por ahí pasaron todas estas cosas, ¿no? Es posible que no hayan elecciones el sábado. Ojalá. ¿Podría suceder algo? Ojalá. Hay un, hay un Se ha presentado al Tribunal Constitucional. Eh, a ver para que lo. lo un, recurso para, un recurso para frenar. Para, para que lo frene, ¿no? Eh, no puede ser que el presidente lo ande buscando por beneficios eh, a trabajadores uh -huh. y resulta que recibió, no lo digo yo, 10 millones de dólares en el tiempo que ha estado. Uh -huh. 10 millones de dólares. Uh -huh. Entonces yo preguntaba, ¿Where is the money? ¿dónde está la plata? Eh, eh, no hay para pagar esto. Que esta fue una mala negociación de ellos. Que un jugador que ni se puso la camiseta y ya nada. Nada, decía... porque esto le firman papeles a cualquiera, ¿me entiendes? Eh, entonces, se han hecho muchos malos negocios. Entonces, ¿dónde están los 10 millones? Hay que eh, informar qué se ha hecho con esa plata. Correcto. O sea, si no tienen, imagínense, hoy el estadio, si no pagan hasta las 11 de la mañana, no hay estadio para el partido de la noche. La deuda de 10 Trongues con la unidad de departamental de deporte es 200 mil bolivianos. No han pagado de alquileres. Entonces, a ver. Ese es el tema. Lo que pasa es que la gente desconoce una serie de detalles del funcionamiento de la institución. Él dice que, eh, eh, me han comentado que eh, habla de que en el complejo hay muchas cosas que no se han hecho. Pero es que él en un año no ha hecho nada. Entonces, si no se han hecho, vayan a preguntarle a la viuda qué hizo con la plata o no. Esto es fácil. Muy bien. ¿O no? Si estuvieras frente a la urna el, el sábado, ¿por quién votarías? Por, por ninguno de los dos. Por ninguno de los dos. Y la pez de la urna me la llevo para mi casa. <risa> Pero es lógico. ¿eh? Está bien. El tema es que, por ejemplo, de los que tienen CDP, el 60% son bolivaristas. Porque tienen la capacidad, los 3.000 dólares, para comprar un CDP. Uh -huh. Entonces no importa, y no te preguntan si vos sos de tronguista, o sos bolivarista, o sos de cualquier cosa. Entonces hay mucha gente allí que no es hincha del tigre, que, que eh, va al complejo todos los fines de semana. O sea, ¿estás queriendo decir que muchos de los que van a votar el domingo son bolivaristas? Sí. ¿Y eso qué significa? van a votar por Crespo, obviamente. Porque, por supuesto, <risa> mientras más voten por Crespo, el equipo va a estar abajo y no vamos a salir <risa> campeón nunca. Bueno, muy bien. Sería la primera vez que cerramos este momento sin que me agredas, sin que me humilles, sin que me, me, me increpes, ¿no? Eh, va a ser un hecho histórico, me, me llena de emoción. ¿Y es que me estoy guardando para mañana. Ah, para mañana. Bueno, me voy a preparar. Hoy día gana Olwen, ¿no? Pero, ¿tienes alguna duda al respecto? No, no, pero estoy preguntando a usted. No, no, para nada. No me responda con una pregunta. Usted es parece verdad. técnico de fútbol. Es cierto. ¿Eh? ¿Usted eh, cree que lo agrega? Repítame la pregunta. Esta noche, ¿gana Olwen Ready? Como que me llamo Ramiro. Eh, digo, perdón, como que me llamo José Alberto. Lamentablemente, ya cambió de opinión. ¿Usted alguna vez estuvo en política? En la vida. Ah, por Nunca porque, estuve porque, ni volveré a estar Porque cambia de opinión muy rápido Nunca estuve ni volveré porque a estar Porque quiere estar bien con todo el mundo Hoy gana Allway ¿Y por qué cree usted que gana Olwey? Porque va a meter más goles que el, no, no que el Tigre. Yo, yo espero que usted me diga, porque funcionalmente <risa> es que no tenemos un equipo para la cara, vamos Pastén. a tener esto, vamos a tener Pastén. lo otro. Usted ayer o sea, me ha... métame el verso. Usted, usted ayer me ha descalificado, ha dicho, vos no sabes de lo que estás hablando, no te no, no, no. metas. En fútbol, decir, sí. ¿Qué le voy a meter? a No, no, Ahora, pero de lo otro opine como hincha, entonces. Opino como hincha, porque va a ser un gol más que el Tigre. Por eso va a ganar el gol. Ya, hermano, no mañana. Gran Pastén hacemos la pausa sí y y volvemos volvemos, volvemos enseguida no se vaya Uf. tenemos más para compartir